De día de mucho viento, fines de octubre, casi noviembre este, Teníamos ganas de la tarucha, pero lo, lo veo difícil Mucho viento, complicado Así que me parece que vamos por el plan B peje a ver qué pasa en el cierre de temporada Aquí en Laguna Chichis, pesquero El Faro Acá ya nos están esperando atrás Día de pesca, muy bonita la lancha Gracias Darío Gracias, por la camperita Nos vino el pelo, que hace frío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 Exacto, una buena temporada se dio acá en Chichi. Me sí, decías que ni dio, pasaste a las tablillas. No, ni pasé a las tablillas. La verdad que tuve la suerte de poder pescarlo acá toda la temporada. Así que, bueno, ya para ir finalizando la temporada, vamos a meterle una notita sí, hermosa. Estamos terminando ya la temporada de Pejerrey. No hay tantas opciones. Madaria sigue pescando, pero acá en Chichi me decís que la semana pasada. Yo Sábado 23 picó muy bien acá en Chichi. Sí. Eh, la verdad que pescó.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 Mira qué linda pejita, ¿eh? De costa, carpita, ¿con qué carnaste? No ¿eh? ah, en la pasta, ¿no? ¿Sale, sale bastante carpa? No, la rato. Ah, En eh, la la media hora, ¿En sí. media hora? Sí. ¿Qué masa es la que usás? ¿Dulce? Sí, ¿eh? ¿Masa dulce o salada? No, ¿La que armás vos? Sí. Espectacular, la masa che una pero con cuatro, una sí. con cuatro cosas, Felicitaciones, ¿eh? todavía no? Prácticamente en noviembre estaron las mojarras ¿eh? sí, la se tiró la temporada ¿Se de costado? Ah, pero si me ahí está el esfuerzo. Y si no me dejan pescar, ¿qué crees que haga? Le dije que era pecorre. Sí, claro, pique de peje. El primero. Vamos. Viene con enredada. ¿Sama? Panadería le sale. Bueno, a ver cómo viene. No. Tiene una pinta bárbara. Vamos a si comer. No, gato, okay. <risa> Vamos a mostrarle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 Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variedad de río. Comunicate al teléfono 37 95 04 401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. <música>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 ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Eh, en esta oportunidad vamos a presentarle algo de gomas que eh, disponemos, diferentes marcas, eh, diferentes modelos. Tenemos, por ejemplo, como eran de la marca Gossio, de la marca Cetaman, de la marca Camalesma, Monster, eh, Highlander. Bueno, acá tenemos un poco de Badline de Rani, eh, por allá alguna Javo, alguna de un KB. Eh, bueno, también hay frutitos de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 Eh, algunas vienen con lastre como las Highlander Así que bueno, no hay duda eh, Ahora que se arranca el calor, todavía siguen estando con los que bueno, son soft Así que siempre es una buena oportunidad para tener alguno eh, Y poder encarar la temporada de Canarias. Así que bueno, cualquier consulta, tienen los datos, al pie de la pantalla se escriben, nos consulta, cualquier duda, el que quiera arrancar El que quiera tener un, un combo para empezar a sus fechas con señeros 匹ueden, y lo vamos a de la mejor con la carreta <risa> Ahí los... Ah, se pusieron de moda ahora Ah, estos Estos dos no están pasando el trapo, Pipi. Ah, Ponéle las pilas las verdes esas? no, la corrida de PNR no No, igual Para que vea que hay variedad acá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 ¿Qué como acá? ¿Qué va el bagre, no? ¿Me decir el blanco? ¿El bagre? ¿El de ruello? no hay bagre sapo? ¿Lo sacan para agresapo acá? ¿Qué ¿No? me gusta la caña? ¿Acima lejos, viste? ¿La boya dónde está? So sure. porque está conectado con el salado está conectado con el salado entre este venir.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 Bueno, vamos a mostrar un poco lo que son armas cortas de gas o de aire comprimido. Por ejemplo, las de aire comprimido clásicas, ¿sí? Las pistolas chinas clásicas estas de quebrar. Quebramos, ponemos el balín y disparamos. Esta ya viene con el alza regulable en la altura de deriva y con alza de fibra óptica. La clásica de Gamo, también muy buena pistola, también con un alza en color y el guión en fibra óptica. Esta también quebramos, ¿sí? Llevamos hasta abajo. Colocamos el balín y disparamos, tiene seguro, acá, adelante la cola del disparador. Sí. Esta col 1911, que realmente es espectacular. Esta queda la corredera abierta, cuando como no tiene más balines, ¿sí? Tiene blowback, ¿sí? Lo que se llama movimiento de corredera se llama blowback. Esta, si ya tuviera gas ahí, lo que haría la pistola es, vamos a cargarla de vuelta, cuando disparamos, con el gas automáticamente mueve la cordera para atrás y para adelante, cargando el próximo balín y volviéndola a dejar lista para disparar. En este caso, por ejemplo, en el cargador, tenemos ahí va la garrafita y acá adelante van los balines. ¿sí? Estas pistolas, en su mayoría, que estamos mostrando, utilizan los balines de acero en calibre 4.5. Nunca hay que poner balines de plomo porque se arruinan las pistolas, se traban. Siempre van este tipo de balines, que son balines de acero. Eh, y utilizan las garrafitas clásicas de 12 gramos. ¿no? Esta es una pistola eh, ASG, que es la copia de la Bersa Thunder. Esta, lo que hacemos es, acá colocamos los balines y acá atrás en la empuñadura en la, en va la garrafita. ¿sí? Simple es que el modelo de Suizan que es una copia de una Walter, toda metálica, este modelo se vende mucho porque es toda metálica y tiene un precio realmente excelente, igual que la Beretta, la Beretta 92, esta que está acá también es toda full metal, sin blowback, pero toda metálica y también con un precio bárbaro, es Glock así en polímero, toda en polímero, una copia también realmente igual a la Glock 17 tradicional o algo así que ya tiene la cordera de acero, tiene blowback también, algo así de umarex Bueno, acá tenés una Desert Eagle, este tiene, esta pistola tiene licencia de Desert Eagle para poder realizarla, es una copia exactamente igual. Esta también queda la, la corredera para atrás porque no tiene más balines. ¿sí? Y esta tiene la particularidad que si podés ver acá, tiene para seleccionar de a un tiro, o sea, semiautomática, como todas las pistolas, y si no la pones en la otra posición, que dice 20, y es como una ametralladora, tira los 20 tiros, todos directamente. En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris, verdurería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 Justificando que lo haya traído, ¿eh? Para mí era campera Darío Ah, se lo dedicamos a Darío por, por, no? que, por, que, que nos viste Tenemos un auspiciante nuevo Darío Guerrero, camperas Anda bien, para eh, camperita Encima que se puso fresco que vino al pelo, ¿no? va ¿No? eh, ¿Lo dijo a tu ministerio? Dijo Felipe. Es? Para eso hacer, eh? Gracias. De esto no es pica, aparte de es ese filé amarillo, sabe ¿sí? que no le gusta el ¿Eh? estúdio. ¿Eh? ¿Viene Bellaquito? Ti, no? lindo. Un lindo. Tuvimos lindo pique, pero nos fuimos a un poco más de calidad. ¿Eh? Javi, pescadazo, ¿Eh? del pescador TV, de papá, verá, verá, del pescador TV de chichi. hoy 31, eh, 31 bitures, mamá. Listo. El Bibi. Te ganaste de mano, te le paraste adelante, ¿eh? te le paraste adelante, ¿verdad? que pescadito. ¡Papá! ¡Salió el bueno, Pipi! <risa> ¡Se lo pediste se la ¡Nadie! Dios. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie! que te, te ¡Nadie! los ¡Nadie! Una tarucha. ¿Eh? ¿Completa la jornadita de hoy? Completa, con peje, tarucha y carpa.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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina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 Miércoles nuevamente junto con Sergio y Miguel Corrado a la balandra, pesca de corvinas y mochuelo de mar. Hoy elegimos el día, no Sergio, sí, espectacular! no va a haber viento, sí, mucho calor, dan 33 grados. Los pescados salen en agua, sí, pero el río ni se va a mover, no Miguelito, vamos a tener buena marea, buena marea, pero sin olas. De acá lo estoy mirando, está totalmente planchado, totalmente espectacular. Planchado. Así que está espectacular, vamos a ver si tenemos este, suerte de sacar buenos portes de Corvina y a ver si pinchamos algún baile de mal también. Dale, bueno, acá le mostramos el caminito acá a la balandra. Este es el ingreso. Ahora vamos acá, esto, a tirar pasto, acá, esto, el... Mira. Espectacular, Parto, pasto cortadito, juegos para los chicos, bueno, baños. Hay un encargado acá. Hay, hay, hay sí, descargado. bueno, miren lo que es el río de La Plata en La Balandra. Buen día, Coco. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Bien? Acá estamos esperando a los pescadores que están bajando. Bueno, eh, contanos un poquitito, eh, ¿qué brindás acá en La Balandra? Bueno, estamos dando el servicio de la bajada. Para la gente después tenemos los fogones. Todo, o sea, el predio está todo parquizado. Los baños están nuevos. ...estamos esperando largar la temporada... ...bueno, bueno Coco... ...vamos a ver, nosotros vamos a hacer una notita... ...para Pesca y Aventura... ...y vamos a ver si sacamos algunas corvinitas... ...y algún monchuelo... ...un bagre de mar... ...bueno, ¿Eh? Eh, respecto a la pesca... ...hay mucho pescado... ...muchas corvinas, mucho mochuelo... ...se está dando muchísimo... ...todos los pescadores que vienen acá saben... ...que lo que menos se llevan son 15 o 20 corvinas lindas, grandes... Aparte de los mochuelos, los mochuelos salen muchísimo. El río de la Plata está dando muy buen pescado. Bueno, eh, yo ya me voy a embarcar y a la vuelta ya te cuento, Coco, ¿cómo lo fue? Bueno, que tengan suerte y buen viaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos del pescador, a todos los vivientes, esto es el balneario La Balandra. En la ciudad de Berizo, Hoy día miércoles Día espectacular Ya finalizando el mes de octubre Vamos a ir a las corvinas Y a los mochuelos No hay una gota de viento Día perfecto Y bueno, ahí estamos Sergio Bajando el semi rígido Y ahora vamos a disfrutar De una pesca acá en el río de La Plata Luego le vamos a pasar más ...info de cómo está todo. Hoy va a haber que... Eh, ...ponerse gorra, cubre... ...costados... ...todo porque va a estar... ...muy caluroso, mucho sol... ...son los primeros soles... ...los primeros calores... ...y va a estar difícil, eh. ...cuídense mucho protector solar y a cuidarse. Acá viene Marco, con una grande. Parece. ¿eh? Parece grande, parece. Bueno, vamos a ver. Parece grande. Todo lo que hemos sacado ronda en un quinito. Por lo que tiró esta. No, igual que las otras. A ver. Ah, todo el mismo tamaño todo el, mismo tamaño. todo el mismo tamaño. No cambia nada, mira. No, son nada. Gemelas todas. Todas gemelas, todas iguales no hay grano. Sí. Bueno, venimos con otra, Miguel. Qué bueno, calor, no. ¿eh? En octubre, fin de octubre. Los únicos locos que estamos acá con 33. Cuidado. Dale. Esta puede ser linda, Miguel, porque estaba sacando bastante. A ver si asoma. Un poquito más grande. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un, poquito un poquito más grande ¿sí? No, no, es sí, un poquito más grande sí, ¿cómo se hace? Un poquito nada más, Miguel Sí, vamos, sí. bueno Pero casi todas iguales Bueno, seguimos eh, Esta es buena, Miguel Sacó. Sacó esta Queda suma, ya como tira, como saca eso, oh, oh está sí, linda, Cormil. Es el premio del día, mirá qué corvina, mirá Hermosa Hermosísima Muy linda corvina Muy buena corvina Muy buena Esta sí, Miguelito Mirá, bárbara Barba. Espectacular Muy buena corvina Bueno. que estamos con dos cañones mirá. Uh, okay, Esa es grande, eh Son dos corvinas impresionantes Paso a este lado, mirá. Sí Ahora están las corvinas grandes las cobinas grandes. Las cobinas grandes. ¡Oh! ¿Qué? Mira! ¿Qué? ¡Qué pedazo! No, Miguel. Capaz que se corta. ¿eh? ¡No! Creo que lo va bien. Levantate y cuidado con las patas tuyas. ¡Lo haré! ¡Ay! ¡Mira qué barco! Impresionante, impresionante. Bueno, sí, uno ya. ya. Oh. Yeah. <tose> Eso es eso. Bárbaro Bueno, cubrimos con Miguel con otra Calor ¿eh? Vines de octubre ¿Cómo va Miguel? Eh? A ver el ruidito cuando saca A ver, a ver Gracias. a a Mirá qué linda, bien Miguel, linda corvina. Probamos, bien, bien, bien, bien, Miguel, bien. Listo. Acá estamos con Miguel, otra corvina más. Bueno, otras corvinas iguales, eh. Exacto. Ninguna pasa.. No, no. no. ¿Eh? Las más grandes en el K. Bueno, queremos agradecer a Hernán, eh. La verdad, muy buenos langostinos para pescarlas, eh. Sí, sí, sí, muy, muy buena carnal. Bueno. Ahí Después vamos. vamos a pasar el número... Sí, este, debajo ah, de las imágenes. Exactamente. Viene Miguel Colón. otro, otro hermoso bagre. Eh, al principio no teníamos correntada, arrancó la correntada. Le mostramos la boya donde está enfrente de la balandra. De la y acá estamos con Miguel. Miguel, viene, ¿no? Bueno... Un poquito, dale. Eh, queremos agradecer a Hernán Amaya. Qué carnada la de Hernán, eh. fresca. Y acá vemos, eh. Tiene otro bagre de par. ¡Opa! Bien, Miguelito. Bien, Miguel. Eh. Ojo el tambucho Acá. Bueno, no, estamos no otro bagre de mar, eh. Bien ahí, eh. Bueno, Miguel. Bueno, acá le mostramos la anchoa de Hernán Amaya. Fíjense en qué pedazo de anchoa fresca. ¿Cómo aguanta? Espectacular. Bueno, Miguelito. Bueno. Seguimos. Ale.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 Bueno amigos pescadores, acá estamos con el paquete recién entregado el agradecimiento para Fabricio y Tito de Señuelos School de Santa Fe excelente señuelos muy buenos señuelos miren lo que es esta bananita cardenal paleta media muy bueno con anzuelo simple muy fuerte, acá se ve bien es para mí uno de los colores preferidos, no? El blanco y rojo que se lo estaban pidiendo mucho y bueno, eh, lo sacaron a la producción excelente, miren lo que es esto una bananita doradera espectacular acá tenemos en otros color, bueno otro del mismo color acá tenemos un verde con muy buen detalle de pintura mucho brillo en el agua y eso seguramente va a traer, la paleta un poco más profunda es distinta si te fijan? el de la derecha este señor va a ir mucho más abajo esto está muy bueno para ir buscando distintas profundidades acá tenemos un entrante muy bueno pesado pueden unos 30 40 gramos esto es muy bueno para buscar distancia lograr mayor superficie que trabaje mayor superficie de agua se tira muy lejos un señor así pesado es muy bueno para buscar eh, distancia y tra traccionar más eh, en la superficie donde pueda estar el, el dorado espectacular bueno, tenemos una granita blanca precioso el, lo que es el color y la, la gravedad de negro que le han hecho una bonita de superficie esta sí que es de superficie con ¿eh? cortita para buscar el sitio arriba una locura porque prácticamente lo ves casar al dorado muy lindo señor negro y acá tenemos unos amarillitos combinados con blanco, con rosa en fin, colores espectaculares muy buen diseño y bueno ahora falta que estén mordidos nada más ¿no? ya <ríe> o sea lo vamos a estar testeando con alguna nota que no por corriente por sea tenemos un dedito muy bueno ya o sea, para jugar uno celeste paleta media gris paleta de superficie y acá tenemos un el negro el, el, son con un suelo simple acá, acá negro con fondo amarillo blanco esto genera mucho destello en el agua y bueno qué más tenemos acá tenemos un modelo que ya podemos usarlo también para tararira no Tranquilamente, para dorado tararía contiene las dos opciones muy buen señuelo vamos a estar probando con tararira también otro, otro igual este ya lo mostramos y por último tenemos este naranjita una maravilla eh bueno espectacular los enhielos Skull One de Skull. espectacular los señalos de Skull así que se los recomendamos